pues continuamos aquí con esta serie de entrevistas y Padre Roberto eh, ya me habías dado una recientemente eh, pues ya llegamos a la conclusión de estos trabajos fue muy intenso, fue muy pesado a lo mejor desgastante porque involucró más trabajo aparte del normal de, de tu parroquia de tu trabajo pastoral, ¿qué te deja este encuentro? ¿cómo te sientes? Bien, en este encuentro Chuy, amigos Radio Escuchas Radio Cristo Rey este momento yo lo estoy viendo con mucha esperanza con mucha alegría porque estamos aquí el pueblo de Dios representado en todas las vocaciones con el deseo de responder a la confianza que, lo, que la iglesia diocesana pone en todos nosotros. Yo quiero decir que estas personas que hoy nos acompañan en este encuentro eclesial no son invitados de honor, sino son voces representativas de nuestra realidad eclesial y social. Y yo veo con mucha esperanza esto porque... Estamos escuchando cómo los laicos están tomando en serio su papel y quieren que los tomemos en cuenta. Hay que reconocer que no siempre a los laicos los hemos valorado, pero este encuentro nos da un signo de que están dispuestos a caminar juntos con todos. A mí hizo muy significativo ver a un laico, una chica, eh, dando la oración de inicio Y dirigiéndonos y, y todos El arzobispo, los sacerdotes Toda la asamblea unidos en esa oración Es un signo El un signo más evidente de esa sinorabilidad de la que nos hablas Si, sí. yo creo que tenemos Que quitar prejuicios Y pensar que La oración Solo es propia de los religiosos De los presbíteros Todo el pueblo santo de Dios se expresa En la oración y ahora de esta manera tan viva, tan participada, donde pues, se nos invitaba a soñar como iglesia, como personas, como miembros de la sociedad o pues, de algún grupo. Hace un momento lo mencionaba, si quiero retomarlo, Es hecho de que el laico no solo dice, me dieron permiso de hablar, sino que están asumiendo un papel y ahorita están tomando la palabra para decir, esto es lo que me toca hacer a mí y expresarlo públicamente yo creo que uno de los retos para la iglesia hoy es ser más eclesial ya no tan clerical ya también hay que escuchar a los laicos tienen su voz tienen su experiencia de fe que enriquece a toda la comunidad eclesial entonces yo veo este momento como una gracia dios sabe por qué se está presentando todo esto y a nivel latinoamericano a nivel diocesano a nivel mundial eclesial pues vemos cómo a través de encuentros eclesiales asambleas se está escuchando al pueblo de dios y que ahora no se nos olvide ...que nos vayamos a un exceso de, de laicos... ...y que se nos olvide que el, la figura del alter Cristo... ...de nuestros sacerdotes, pues sigue siendo vital. Sí, yo creo que es una oportunidad para nosotros... ...como sacerdotes, el recordar... ...sí estamos acompañando a comunidades... ...pero no somos los dueños, somos servidores... ...y los laicos, pues son una gran fuerza... ...una gran presencia... Yo estoy convencido que la Iglesia, y más que nada, tiene que ser laical, en el aspecto de que del ambiente familiar es donde van respondiendo a las demás vocaciones. Entonces, pues, estoy contento, estoy feliz, animado, que nos falta mucho por recorrer, sí. Pero ya el hecho de hacer ese primer encuentro eclesial diocesano, que es el fruto de las zonas de los decanatos, de las parroquias, de escuchar voces de nuestra sociedad, de salir de nuestros ambientes, porque yo creo que hoy más que nunca la iglesia tiene que ser consciente de que hay otras voces y que a veces la sociedad escucha más otras voces porque nos hemos encerrado en el templo y se nos han olvidado los que se han retirado y los que no han tenido la experiencia de Cristo la experiencia de una comunidad Te agradecemos mucho tus palabras Padre y sabemos que todavía hay mucho por hacer eh, incluso pues, todavía falta escuchar muchos testimonios aquí en nuestro encuentro pero eh, seguramente nos veremos próximamente ya para hablar del balance de todos estos trabajos Sí, yo creo que tenemos que seguir adelante si se ha iniciado este caminar de sinodalidad, de escucharnos, de vernos, de vibrar juntos, pues ahora hay que seguir caminando, buscando la voluntad de Dios. Sobre todo, Padre. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Chuy. Gracias a todos ustedes. Continuamos.